Hola, además del cambio estético en la cuenta, quiero que conozcan a Cráter. Arara. Pinche calenturienta, enfríese. A mí se me respeta, pendejo. Chale, ya quedó tieso.